Pues ¡Vámonos! ¿Cómo estáis, Robianos? Buenas. buenas ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? <risa> Bien. Muy bien. Pero te voy a bajar Aquí un... troesteando con corazón. Te, te voy a bajar un poquito porque hay días que entras altísimo, días que entras. Es, es, <risa> es, es, es, nunca sabemos si va a estar o no va a estar, si va a estar su sonido. Hablando de sonido, hoy en 1876, Graham Bell construye una caja, le mete ahí un polo positivo, un polo negativo, y aquello empieza a moverse, empieza a moverse así, y empieza a generar ondas, mm -hmm. y esas ondas generan sonido, y de pronto, chip tenemos el audio. Tenemos sonido Bien, por fin Podemos escuchar las cosas Luego llegaría la imagen y luego eh, el vídeo mataría a la estrella de radio, ¿no? Que decía la canción, ya la mierda se va todo. Yo esto, los que habéis trabajado en sonido alguna vez, tenéis toda mi empatía. Yo trabajo en sonido y cuando se van a rodar... Yo, yo trabajo en cine, he trabajado en, en series de televisión y cuando se va uno a, a hacer algo de, de... Hemos localizado aquí, aquí podría ser genial rodar esa secuencia estupenda qué tal. Y cuando llegamos allí hay una radial, hay gente trabajando, pasan los aviones... <risa> Entonces, los de sonido decimos: No nos habéis hecho ni puñetero, caso Como siempre, como siempre, porque el sonido no le importa a nadie. El sonido no le importa, a menos mal que en la radio solo hay sonido, pero es verdad. Aquí, en los podcasts, en YouTube, el sonido lo intentamos cuidar dentro de lo dentro de lo posible. Es verdad que hay veces que es complicado, porque cada uno tenemos un micro de su padre y de su madre, pero, hmm. pero bueno, no sé, eh, Robiano, si estáis por ahí, iba a deciros: poner ahí un más uno, Le poner mano, poner oído, escribir oído, si el sonido os importa. Y si no os importa, pues hoy no sé qué vais a hacer aquí Porque hoy vamos a tratar del sonido en la VR ¿A santo de qué? A santo de... Esto que tengo aquí eh, Se ve, ¿no? Mola Los Logitech, estos que nos han mandado Los Logitech Chorus Y como sabéis, en real virtual no Yo no hago un directo para... para enseñar cacharros Porque eso es trabajar para la marca Yo hago directos para que ya que hablamos de esto ya que nos lo han mandado para hablar del sonido Y hablamos del sonido Y hablamos de Esto es para Es una cabeza de estas para, para Intentar saber qué pasa aquí aquí Por aquí dentro ¿vale? Hay cosas que, que molan Cosas que... Espérate, voy a bajar aquí eh, Cosas que se pueden medir Y cosas que no Es verdad que el cacharro este Para mediciones profesionales no vale Pero para lo que estamos haciendo nosotros Que más o menos enterarnos de cómo suenan las cosas Pues sí Y han salido cosas interesantes Ahora os lo contamos eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, el, el... Que tenemos todo porque, como hemos llegado corriendo del trabajo y nos hemos tirado aquí en plancha, digo, hay veces un día que vamos, le voy a dar a, a, a aquí, directo y no va a haber nadie, va a estar solo Ramón, que no estaba previsto. Pero vamos a, vamos a abrir el, el, el, el social este para, para poder escucharos, porque yo quiero. A ver, a ver. Uba, esto no es escucharos, sino que es eh, poder escribiros como y que, y que os oigamos Y que tal, y que... Rele, ta, ta, ta, en social, venga, pues ya estamos Aquí le doy Y le digo View, y ya podemos hablar con vosotros Por lo menos ya sabemos lo que nos decís Si es que estáis interesados en, en esto de hoy Venga Pues hablamos del, hablamos del sonido Nos vamos a poner aquí en el En el, en el este para enseñaros, enseñaros... ¿eh? ¿De qué va esto? ¿Eh? A ver si consigo que se sea pequeño. Ahí está lo que quería el 4. Bien. Bueno, pues el sonido. ¿Cómo nos llega el sonido? ¿Por qué nos llega el sonido en las gafas y, y cómo en algún momento los fabricantes deciden... Yo no tengo las... Tú tienes por ahí las... Las, las index? index. Sí. Sí. Voy a por ellas. Vale. ¿Cómo llega el sonido de...? de... Al Vamos a quitarle esto. Y le quito esto también. ¿Cómo llega el sonido de, de estas copas a lo que no son copas? Que es... ¡Quitarlas! ¿Cómo llega el sonido de eso a esos agujeritos que estáis viendo por ahí? ¿No? Ahí se ve más o menos. Pues, ¿cómo llegas de, de, de Index a esto? Y yo ahí eh, me tiro a la piscina desde ya y muy prontito en el programa y os digo, pasta. Esto es pasta. Sí, esto, esto es como todo. Las buenas pantallas se pagan, las buenas lentes se pagan, el buen sonido... Se paga. ¿Que no quieres pagar el buen sonido? Pues es lo primero que quitamos en las gafas virtuales que tenemos ahora, en las Quest, en las Pico, en todo esto. Hablando de sonido, te voy a bajar ahí un, un poquito porque, porque yo creo que estás eh, saturando. Y ahora a saturar... Vale, pues... Vale. Si sí, sí puedes También bajarte un aquí. pelín, mejor. Saturar, ya que estamos, saturar cuando el previo el previo cuando entra el sonido y el previo tiene una sensibilidad si tú superas esa sensibilidad empieza a sonar eso es porque no da más de sí ya no da más de sí con lo cual en vez de seguir subiendo que no puede seguir subiendo lo que hace es que rompe rompe eso que dicen los que escucháis vinilos que os gustan las distorsiones cuando llega ese límite por encima porque los transistores antiguos las válvulas hacían así un rebordé y entonces mola cuando haces bueno aquí no mola en digital no mola nada porque son una se me oye ahora pues ahora se te oye bajito, que está guay, pero te subo yo, ¿vale? Vale. Venga. Ahí. Pues ahí se queda. Te oh, que cambia cancha. solo con Windows sí, 11 el valor del. hay un los ruidos sí. los externos, eso hace hace referencia, ahora lo hablamos, a, a la capacidad que tienen, pues, por ejemplo, los micrófonos de abrir y coger mucho lo de fuera o ser muy pequeñitos y coger solo lo de centro. ¿Y qué pasa? Sí. Que cuando te sales de micro y empiezas a hablar aquí, pues ya se no ya nada, porque es muy direccional. Bueno, eso también pasa en los altavoces y hoy, hoy, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del MBR, que es una movida, es una movida estupenda que se inventaron hace mucho tiempo, hace más o menos 10 años. ¿no? Y eso es una de las grandes apuestas que hizo Valve en su momento. Eh, creo que tenía fotos por aquí de, de lo que hacía Valve mira Así así empezó así empezaron los, los altavoces de Valve Ponemos a Valve como referencia Porque es el mejor sonido que hemos encontrado En unos altavoces Con mucha, con mucha diferencia ¿no? Entonces eh, mm. ellos dijeron Vamos a intentar mejorar el sonido como sea Y metieron estos pequeños altavoces Empezaron a darle mucha caña al tema porque esos altavoces eran muy buenos, venían con unos amplificadores externos y veis, eso es completamente impracticable a día de hoy. Esto es mucho más esto esto, seguro que alguno de vosotros robiano o en esos grupos de Telegram donde se, donde donde destrozáis las cosas y les ponéis la, los Frankenstein y, y de repente, ya, pues yo estoy convencido que alguno le ha puesto aquí unos Altavoces se ha hecho una Rai, como los conciertos de los Rolling, ¿sabes? Aquí, con vatios ahí para aburrir, pero bueno. Eh, utilizando un casco de bici también, como utilizando. soporte. <risa> o sea, no, así empezó. Esto es, de, esto es de Valve, esto no es nuestro. O sea, va. Que, que bar... Luego sí. van refinando y van diciendo, oye, ¿por qué no lo hacemos de tal? Y según cuentan ellos, se les va saliendo de madre. O sea, la cosa empieza, empieza con... con poco y plástico y empiezan viniendo y si mejoramos y si mejoramos y si mejoramos bueno así termina el tema que o sea, ellos mismos se dan cuenta y ellos lo ponen y lo cuentan que no que es que no que era mucho que era mucho dinero por ejemplo este era esto ya empezaba a, a molar mucho y era esto es cuando cuando se dan cuenta que empiezan con el con el radiador yo no tengo ni idea cómo decirlo en español el, el modo de, de pff, balance mode radiator es el, es el BMR, que es el, el, lo, lo, que hace 10 años lo inventaron. Y, y ahora os explicamos el porqué. El porqué. Y además os explicamos el porqué es importante mejorar el sonido que traen por defecto las Quest, las Pico, porque son una mierda. Y ahora vosotros diréis, no es una mierda. No es una mierda. No es una mierda. No es, una mierda. es bueno. Pa. No, no es bueno. De verdad que no es bueno. Cuando os dedicáis. O sea, no. Eh, y es una pena que no sea bueno es una pena pero bueno eh, todo se basa en esto de aquí que este es el primer altavoz que, que se hace que es una membrana con un cono y entonces el cono mira esto esto esto esto, esto es como si le pones un plástico a esto y pudieras mover como si le pones un globo a esto vale le metes aquí una y lo mueves y entonces eso al moverse va generando creo que tengo por ahí una, un un altavoz en desmontado ah sí ve así se puede ser Porque más puede friki? Haber se puede llamar así ¿Ah, sin, pero... sin pedirlo sin sí, pedirlo creo ya, que tengo voy a buscarlo. <risa> vale bueno bueno el, el, el tema es eso que los que los altavoces cumplen una función brutal en la VR nos está diciendo dónde están colocados los objetos en el espacio, si cierras los ojos deberías ser capaz de saberlo, llegar a eso es muy muy complicado y aunque este programa no. es de real virtual no lo tiene, se lo ha comido el perro aunque este programa es muy largo, eh, no daría para estar explicando aquí que si RR. el RTF el, el, el sonido binaural luego andamos un poquito de ello, porque sí que puede ser interesante que, que lo veáis. Esto, eh, no sé vosotros, porque como yo estoy aquí leyendo, no sé si, si estáis eh, diciendo algo. Entonces me voy yo. Qué pena. Pues no, no, no hombre, no te vayas. Sí, hoy, hoy, toco, hoy toco mi tema. Sí, señor. Sí, señor. Eh, pero lo voy a hacer despacito, porque no, porque si no, esto nos dan las mil y no es cuestión. Hoy es una review técnica del Logitech Chorus. que no tengo la... He mm. tirado la caja. No tengo... Ah, no está. Bien. El Logitech Corus este que nos han enviado Porque debe ser que confían en Real Virtual Y que lo que ellos no sabían es que No íbamos a hacer un vídeo de Logitech Íbamos a hacer un vídeo del audio Y sale Logitech como excusa Vale, seguimos, seguimos. El... Los altavoces Los altavoces Hay mil formas de altavoces Los hay muy pesados, los hay muy grandes Los conos, los hay muy grandes En teoría, cuanto más grande Más aire mueve Y al mover más aire más frecuencias graves va a generar. Por eso los subwoofers son del tamaño. Tú te vas a un concierto, te pones debajo del escenario y el subwoofer te manda al otro lado. O sea, primero te troncha a los riñones de la presión sonora que te mete, que yo los flipo. O sea, yo flipo gente que se pone en los conciertos. Tú, tú Julio, cuando vas a un concierto, ¿te pones pegado al, al escenario? Yo me pongo lo más cerca posible de la mesa. <risa> Bien. La mesa de mezcla. La mesa de mezcla es, es el punto dulce donde suena un concierto. Si vais a un concierto... Haceros un favor y en vez de meteros ahí, os vais para atrás. Para atrás, donde mm. está la pea, donde está el técnico que está ahí a, alejado. Que vosotros seguís los cables. y si seguís los cables, llegáis a algo. Pues ahí. Y escucháis. Ahí es el punto genial donde se va a escuchar. Ahí o encima del escenario con el, los INIER, que son los altavocitos También. pequeñitos, que lleva el cantante, pero a lo mejor os inflan a, a tostas allí si subís. Entonces, mm. eso de poneros delante, delante, que solo escuchas los graves, es solo por si tienes una piedra en el riñón y quieres que se deshaga. O, sí, has hecho una promesa ahí de, de, de que te va a arreglar el cerebro por la nariz. Es lo más peligroso. Bueno, el, can pero... el cantante tampoco lo escucha perfecto. Escucha lo que él quiere. Entonces tampoco es plan de robárselo. Bueno, entonces podrías tú decirle a los de monitores quiero escuchar lo que yo quiero escuchar súbeme un poquito la guitarra, bájame un poco la batería que sí. es un poco eso molaría, eso molaría. Eso es lo que se hace cuando se graba por pistas Bueno, estamos mm. hablando del sonido en la VR el sonido en la VR es muy, es muy necesario por lo que hemos dicho, colocación en el espacio de los objetos una mala colocación en el, una mala calidad te está restando un montón de experiencia ¿qué pasa? que a vosotros a la mayoría os va a dar igual os va a dar igual porque gente que conozco... No que te sea, creas, ¿eh? No sé. Te da no igual sé. hasta que pruebas algo bueno. Y entonces ya es como siempre. ¿no? Como la OVR. droga. No. Es verdad. Como la droga buena. Sí, es verdad. el el eh. nunca puedes volver atrás. Entonces, cuando... Eh, a ver, es verdad que, que lo que dice Baba, dice que con poco dinero ya tienes una buena calidad de sonido. Es verdad que como todo, con poco dinero tienes una tele mejor... Que hace muchos años, con poco dinero tienes uno pues unas quest que era impensable hace unos años. O sea que es verdad que todo ha ido mejorando. Pero aún así, en sonido yo tengo la impresión de que vamos para atrás en los visores. Cuando coges un visor y dices esto que tenemos en pantalla, que vale una pasta hacerlo, ¿no? Lo que hace Index, que son estos los, los BMR. Eso es lo quiero. Pero solo <ríe> es que, eso, los análisis. <ríe> Para la... ese... Sí, sí. Bueno, pues esto esto es muy complicado. ¿Qué es lo que pasa con, con las con las Quest? ¿Qué es lo que pasa con todos estos visores normalmente? Pues que para abatar, abaratar costes, y de ahí valen 300 euros, de ahí valen los 400, aunque verán subido, de ahí vale pico lo que vale, la única manera de abaratar es empezar a quitar cosas. Y quitar en diseño de altavoces es fácil, porque quitas un cacho, quitas un DAC que es lo que convierte el sonido digital a analógico, vale, todos esos ceros y unos se convierten en electricidad y luego el altavoz con la membrana los convierte en sonido. Si empiezas a quitar cosas de en medio, vas abaratando costes. Si el DAC en vez de ser un buen DAC que no mete mucho ruido, un DAC, el DAC que es lo que os he dicho, el, el, el, el traductor, Espera, ya está que al final. El tractor de sonido deja, mete mucho ruido, tiene mucha distorsión, que tiene mucho tal, armónicos Bueno, luego si le, le das mucho sonido, acaba rompiendo porque el altavoz rompe, porque el, el, el, el amplificador también rompe. Bueno, con decirte no lo subas bien. mucho, pues estaba bien. Una flexibilidad concreta, la, la membrana, y si empieza a vibrar con mucha más amplitud que lo que toca, llegas al tope de, de lo que puede eh, vibrar sí. y entonces es cuando. Y, sí, rasca. Cuando... Que sea rompe. un problema que tienen los cines en España. Que suene alto Ay. no quiere decir que sea bueno. ¿vale? No, no, alta... no. Claro, aquí confundimos, confundimos ¿no? el, el, el, la potencia con la calidad. Que te quedes sordo cuando escuchas un tiro, que hay una explosión, no quiere decir que suene cristalino, no quiere decir que suene como el, el, el, el ha sido la fidelidad. Así es como suena un tiro, ¿no? en verdad. No. Si suena ¡pa! y se te cae el pendiente. Pues es que suena demasiado. Entonces, no tiene por qué sonar alto. Se agradece que suene alto. Se agradece que tengas capacidad de subir para elegir tú lo que quieres sin distorsiones, pero a unos volúmenes más o menos normales. Entonces, eh, ya os digo que conseguir un buen sonido es muy difícil. De hecho, y sin entrar en cosas técnicas, el ray tracing en imagen es mucho más fácil que los rebotes en sonido. Tú puedes hacer un ray tracing en imagen y la luz rebota en algunas bueno, en algunas texturas y te devuelve un especular o te devuelve cosas así y en sonido es muchísimo más complicado, porque en sonido los rebotes son brillantes, rebotan en 400.000 sitios, luego tienes los armónicos, segundos armónicos, terceros armónicos Bueno y es el una... equivalente al al subsurface catering en sonido también si la, si la <risas> pared absorbe Claro, claro una una cantidad claro, y. Siempre hay que jugar el Mira, esto es una cámara anecoica, las cámaras anecoicas se utilizan para probar, esto es lo que me gustaría tener a mí aquí en mi casa, para probar los visores, el sonido de los visores, eso lo que hace es que no haya rebotes en las paredes, el sonido sale y sale de un montón de altavoces que tiene ahí el chaval ese o el hombre, no sé qué, es un chaval, ¿no? que le han puesto ahí, todo eso son altavocillos, el sonido sale disparado contra las paredes y como el pared está lleno de trampas acústicas, que se llama, que lo que hace es rompe la onda para que no haya ondas que empiecen a rebotar y vayan creando ondas más grandes, como cuando tiras una piedra en el agua que empieza a crear ondas más grandes, más grandes, más grandes, ¿no? Y al final hay una gran onda, pero eso no queremos que pase. Queremos ser muy meticulosos, queremos ir a la mínima onda posible. Pues esto lo que hace es romper esas ondas para que no se vayan haciendo más grandes. Y entonces lo tienes, lo tienes ahí, ¿no? Entonces te devuelve eh, ruido blanco esa pared, ¿no? O sea, lo que en teoría no te devuelve onda. nada. O sea, en nada, en teoría, no devuelve nada en absoluto En teoría si, si entraras en una cámara En ecoica de verdad, que yo entro en alguna Te puedes volver loco Porque en cucha, empiezas a escuchar hasta tu propio corazón Te lo juro, empiezas a escuchar El ser humano no está acostumbrado al silencio total Nunca tenemos silencio total Nunca, es muy hmm. difícil de conseguir Incluso en, por los modos propios que se llaman Que son ondas que se van generando Y la ciudad está llena de, de, de Modos propios, estas habitaciones Yo mi habitación es lo peor, que es cuadrada la ondas se va y cuando te metes en la cama igual, hay sonidos por todos lados. Si tú entras en un sitio donde no hay absolutamente nada de audio, lo pasas muy mal. Empiezas a ya te digo que empiezas a, a escuchar cómo la sangre pasa por tu cuerpo porque son ruidos que están ahí, pero que a nosotros es pues, flipante. ¿Y ya, ya me molesta cuando tengo los auriculares estos con cancelación de, de ruido que es una mierda porque sigue entrando ruido pero ya solamente eso ya escucho mi respiración, me empiezo a oír mi respiración mis pasos cuando voy andando por el eso suelo es. oigo eso el es. pum pum pum de transmitiéndose a través de los huesos de mi cuerpo llegando a, a mis oídos pues eso no sí. <risa> eso empiezas a, a volverte menos medio tolai ¿eh? o sea, se, te, se te acaba ¿Cómo conseguimos el sonido perfecto? Claro, si esto subiésemos a hacerlo, llevamos un montón de tiempo. De un tiempo a esta parte se ha intentado hacer. Y ahora con la realidad virtual se han intentado hacer con técnicas cada vez mejores. ¿no? Está está el tema del HTRF, ¿no? que eso es de la, el posicionamiento de tu cabeza respecto a la fuente de sonido. Que es, mm. ¿qué, ha, ¿Qué oído escucha antes? Porque tenemos una diferencia entre un oído y otro. Entonces ahí el sonido se propaga, pero te llega antes a un oído que a otro. Con lo cual hay una simulación que puedes empezar a hacer de sabiendo lo que mide una cabeza, dónde ponemos el audio y cuánto arrepentimos. Estás hablando de, sí. milisegundos, de milisegundos, pero se, se nota, o sea, eh, se llega a percibir la, claro. la direccionalidad. Claro, este, este sabría dónde está por la diferencia de distancia. ¿Veis la azul con la naranja? Hay una diferencia de distancia y esa distancia hace que el sonido baje el nivel. Con lo cual, el sonido más alto llega de un sitio, el sonido más. Pero no solo el volumen, que es el problema de algunos, es también el retardo en milisegundos que tiene que haber. ¿no? Eso, calcularlo, es lo que va haciendo el buen sonido direccional. ¿no? El, el, el sonido, porque si tú coges un estéreo y pones dos micrófonos. Tienes que codificarlo de alguna manera, no vale solo con grabar el sonido. Eso os pasará a alguno, si escucháis esa cosa de que te cortan el pelo, cierra los ojos y te cortan el pelo, que hay sonidos por ahí vinaulares sí. que llama. Si está bien hecho, si está bien hecho y está codificado de entrada bien, vas a poder posicionarlo delante, detrás, un poco arriba, un poco abajo, si está grabado bien. Si está grabado con dos micros, como hace la gente que lo que le pone y no procesa nada, eso es una caca porque vas a saber solo dónde está la izquierda y la derecha pero no posiciona de verdad bien entonces esto mm. es esto es un mundo hacerlo bien en el en un videojuego como la visión estereoscópica pero versión orejas sí. claro, claro. <risa> y también hace una cosa es simula el apantallamiento que hace de la cabeza es igual que cuando tienes una fuente de sonido y pones la mano y se escucha distinto por tener Eso la mano, es. tu cabeza está haciendo que el sonido llegue también distinto a la, a la otra oreja. Ah, es una locura, es una locura. El sonido sí. es una de las cosas para mí para mí más apasionantes, pero es una pena que cuando sales fuera, la gente se la... A... Pifla. Sois capaces de veros mm -hmm. una peli en 8K, en la mejor televisión, haber medido todo y luego verlo con los altavoces de la tele. Claro. Los hay que no, eh, los, hay, los hay que no. Para mí, el sonido perfecto en la VR sería un Dolby Atmos, Dolby Atmos es la siguiente evolución de Dolby. Eso que poníais. el THX, ponéis en la bueno, THX es una es una está, una norma de calidad, pero pero si os metéis en Dolby, o sea, en un cine y salía eso de Pon", y sale una nave por ahí y viene otra por aquí. Claro, eso lo que está haciendo es continuamente simular a, a través de la posible cantidad de altavoz que tenga. Pues claro, Dolby Atmos puede tener 64. Yo no tengo 64 altavoces en el salón porque mi, mi mujer tendríamos otra charla distinta ¿no? pero sería posicionar el audio realmente donde está Esa sería la, la simulación perfecta que el audio esté donde tenga que estar físicamente pero como eso es imposible habrá que simularlo ¿no? entonces eso en la vr claro. llevamos llevamos tiempo intentando simular se, mm. se puede hacer con altavoces externos eh, si sabes la configuración, o sea, como configuras la habitación y tienes la geometría de la habitación, podrías decirle dónde están los altavoces y que el motor de juego reproduzca los sonidos según Eso esas es. posiciones. Eso es, para mí ese sería hacer? el sonido perfecto, que es de hecho yo juego mucho, no sé si a vosotros os pasa pero por ejemplo las carreras, que a mí me gusta el sin racing eh, yo me pongo los altavoces de fuera, me pongo unos cascos pero me pongo los altavoces de fuera, porque me gusta ese, ese momento ¿sabes? de sentirlo, de de, tienes, Si haces así un poco y te quitas un poco los, los auriculares, te viene el sonido de fuera. Eso mola mucho, sí. tener ambiente fuera, un 5.1 fuera te va a ayudar, aunque no sea posición, pero te dan ambientillo, ¿no? Que es lo que... Sí, y incluso los sonidos graves no solo se escuchan con el oído, también se sienten con el resto del cuerpo. Se, se, se notan claro. re, resonando por, por la caja torácica, por ejemplo. Eso, no sé si os ha pasado en un concierto o en la mascletá y estas cosas valencianas que hacen con, con cohetes, que te, re, te retumba el pecho, ¿no? Y, y eso, eso es una sensación muy, muy chula. Cuando, cuando estás. Yo, yo cuando juego Elite de Engerus también tengo unos altavoces eh, por fuera que tienen bastante buenos graves. Y cuando entras en, en la nave espacial, o sea, en la, en la estación espacial por la puerta, que suenan muchos graves en, en el juego. Mola, no solo escucharlo por los auriculares, sino sentirlo en el pecho cuando estás entrando. Se, se, se nota mucho más realista. Sí, señor. Sí, por eso cuando os escucháis vuestra propia voz por fuera, os suena súper rara. Y decir, ¡ay, qué mierda de voz tengo! No me gusta nada mi voz. Porque nunca vuestra voz la habéis escuchado como lo escuchamos los demás. Todo el mundo escucha la voz vuestra como la escucháis por fuera. Porque por dentro tenéis lo que ha dicho, la resonancia, la caja, la cabeza resuena, tu garganta resuena ¿no? y de repente te ves sin esa resonancia y dices uy, qué mierda de voz que tengo, pues no, es vuestra voz, maravillosa voz, no pasa nada, o sea, es acostumbrar o sea, que nosotros no nos hemos acostumbrado a la radio a tener a escuchar tu voz fuera de ti, bueno uh -huh. eh, estábamos hablando del sonido, sí, sí el, el, lo que dice Cowboy eh, se tiene que mover, el alta, se tendría que mover el altavoz pero no podemos, es mucho mejor es muy mejor eh, mover el ángulo que la intensidad, la intensidad es más fácil, la intensidad subes si y bajas el volumen, puedes hacer que se aleje o que se acerque más o menos. Pero es verdad que debería cambiar y para eso necesitaríamos un tracking en la cabeza, más, más cacharros. No, no hace falta que se muevan los altavoces, se claro, puede digo, simular. Es, digo en el claro. mejor de los casos, en el peor, simular. Sí, claro. claro. Entonces, Teniendo muchos altavoces puedes simular que la posición de la que se emite el sonido está en un punto intermedio de los altavoces y es muy realista cuando o sea, no, no sé si habéis probado la típica demo incluso sin altavoces en de, de, que simula el sonido moviéndose delante de ti uh -huh. pues realmente parece que la fuente de sonido no está saliendo ni de un altavoz ni de otro sino de un punto intermedio pues cuando tienes un, una matriz de altavoces por toda la habitación puedes simular esos puntos desde donde viene el audio incluso desde más cerca o desde más lejos eh, a tu cabeza, simplemente variando eh, variando el, cómo, cómo sale el sonido por, por esos altavoces, uh -huh. pero claro, en, en, en realidad virtual resulta que tenemos mapeada nuestra habitación y sabemos la posición de los objetos, entonces se podría manipular para que salgan por los altavoces, como si la fuente de sonido efectivamente estuviese detrás de ti, o delante, o un poco más cerca, o un poco más lejos. Eso es. Es indispensable para lo que está diciendo Julio que sean de calidad los altavoces. ¿Estáis viendo esto esto esto es una membrana? Esto es cuando cuando un altavoz se mueve, empuja el aire y ese aire que empuja, empuja a la molécula y al final se acaba una onda de sonido, ¿no? Pues esas ondas, el problema es que cuando el altavoz es no muy bueno, las ondas que genera tienen distorsiones, hacen cosas muy raras. No va muy deprisa el, el, el imán, eso es un imán tú lo mueves con un imancito que está aquí dentro en un, ese imán no responde muy rápido, tarda mucho tiempo en recuperar, eh, pf, la membrana cuando le echutas en vez de ser homogénea hace cosas raras así y entonces distorsiona y las ondas que genera crea armónicos raros y entonces dices, suena a lata, claro, suena a lata, porque qué suenan a lata las cosas? Cuando no puedes escuchar la gama de frecuencias que tú esperas escuchar, hay frecuencia, las frecuencias se matan, las frecuencias es como los hercios en la pantalla. ¿Vale? Los hercios. Pues eso igual, en sonido son los mismos. Entonces, a un determinado hercio escuchas un sonido. Por ejemplo, el LA famoso, un LA de estos, es 440, Hz. 440 Claro, Si eso lo subes, cuanto más agudo, más agudito, más agudito. Cuanto más bajo, más bajo, más bajo. ¿no? Los hercios, vas moviendo los hercios. El problema es ese, que se mezclan los hercios, que no hay un 440 puro, que no hay un LA puro, que normalmente rebotan en las paredes, rebotan en tu cabeza, rebotan en los materiales que tienes al lado. Y entonces al final se van creando cosas que no quieres escuchar ahí es cuando empiezan los problemas y ahí es donde empiezas a meterle dinero y por eso los altavoces buenos valen más casi que la imagen o sea un buen proyector te puede valer cinco mil euros unos altavoces yo he visto altavoces de 80000 mil euros de amplificadores de 150000 150 mil euros eh, porque claro ahí vas a lo más fiel alta fidelidad que lo llamaban algunos al principio ahora ya da igual compras un cacharro chino aquí de 10 euros y pone H, HED ¿no? alta, HF alta fidelidad como alta llaman, high fidelity bueno el tema de los altavoces que es lo que nos ha traído hoy a hablar en la VR lo medimos por frecuencias ya os hemos dicho el ser humano escucha si eres un ser humano nacido y bien criado y alimentado normal o sea todos casi todos escuchar de 20 a 20.000 de 20 hercios, la ondita, a 20.000 que va muy deprisa de 20 a 20.000 toda esa gama deberías escucharlo cuando estás creciendo, se va deteriorando vas perdiendo calidad de, de audio y entonces empiezas a escuchar menos yo soy mayor que Julio yo escucho mucho menos, o sea, yo hay frecuencias que directamente no las escucho o sea, mi perro se vuelve loco Julio empezaría a escucharlas y yo no escucho nada. O sea, yo iría por la calle diciendo, ¿qué os pasa? Y Digamos, Julio se está tirando en el suelo diciéndome... Porque mi oído no es capaz de traducir esas frecuencias a impulsos eléctricos para mi cerebro. Entonces, pues no los escucho. Yo creo que estoy escuchando, pues de 30 y algo, seguramente, a 15.000. Yo habré perdido 5.000 ya por arriba, 16.000. Podéis hacerla en casa, si queréis, os ponéis unos cascos. A 20.000 ya os digo que no va a llegar porque no cuestan una pasta las cosas que llegan a 20.000 eso, eso es claro. La mayoría de los cascos no sirven para hacer pruebas de audiometría Porque no, no tienen la suficiente Claro, no eh, tienen esa respuesta Rango, Eso es, es, suficiente rango vamos a quitar esto porque parece que estamos hipnotizando a la peña con el, el, el, me he quedado ahí un rato no mirando digo si me, me voy a ahora, ahora gusta ahora sois de meta ahora sois de pico ahora, eh, bueno, las frecuencias las frecuencias que salen de los altavoces que era lo que iba las frecuencias que salen de los altavoces ¿cómo son las frecuencias que salen? ¿cómo se miden? tú empiezas a lanzarle bueno, es un poco más complicado con el cacharro este que tengo aquí tú empiezas a lanzarle frecuencias y era el, el micro el altavoz y el micrófono, empiezan a hablar entre ellos, uno habla y el otro escucha, uno habla una frecuencia y el otro dice si sí, la escucha, así sabemos más o menos cómo suenan unos altavoces, igual que cómo suena un micrófono, así se hacen las pruebas en sonido, igual que en imagen pones una sonda y dependiendo del colorímetro, del, el, el, el, los nits que haya, los lumens que genera la pantalla, todo eso pues en sonido se hace con frecuencias. Esas frecuencias generan una presión en el oído. Entonces, esto es lo que intentamos medir. Esa presión y esa frecuencia, ¿qué presión ha generado? Y si ha generado alguna. Pues a lo mejor está en una mierda el, el, altavo, o sea, el, el, sí, el, el auricular que no escuchas nada. Yo no sé si vamos bien. Estoy contando aquí un tocho. ¿Qué hora es? Llevo media hora hablando como la clase. No sé si me estoy pasando. ¿Tú vas bien, Julio? ¿Te has dormido? Yo voy bien, yo voy bien. Además, me interesa esto. O sea que. Claro. Bueno, no sé cómo vais en el foro, o sea, en el, en el chat, a lo mejor lo sabéis, claro, todo dice esto, a las 7 de la tarde me vas a contar frecuencias, tal, bueno, pues ya sabéis, real o virtual, sí. esto es lo que hay. El... ¿Cómo medimos las frecuencias? Bueno, las frecuencias, ya lo he dicho, con un micrófono y con unos altavoces de, de intentar de calibrar, ¿vale? De calibrar, y luego vemos la figura que ha salido. Vemos la línea de 20, por ejemplo, lo que estáis viendo aquí, que esto no es esto de es otra cosa, pero es de 20, si veis abajo pone 20, y luego a la derecha, derecha, derecha, en algún momento pone 20.000, que es el final, ¿vale? Eso que está ahí en rojo al final, eso sería 20.000. Yo no escucho un pimiento más allá de 15.000, ya os digo, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con los auriculares patateros malos a rabiar? Que colorean cuando decimos colorear hay dos tipos de altavoces los que colorean Altera. eso es los que colorean alteran el sonido original y los que intentan ser muy fiel al sonido original que sale del juego del aparato que tú le hayas dado al play del mp3 de lo que sea ¿no? Entonces, el equivalente sí. son como, como las pantallas de Samsung Que hace que los colores sean muy brillantes cuando Por ejemplo que Mucho más uh -huh. que de, de lo que debería ser Simplemente para impresionar Pues hay muchos auriculares que por ejemplo Aumentan los graves Eso es. Eso es No son planos ¿Cuál es el uno de los problemas que tenemos en la actualidad de sonido? Y que hablo yo con mi hijo muchas veces Es que los ingenieros de sonido Intentamos mezclar las cosas Para un, unos dispositivos en particular Tú no puedes diseñar sonido para cualquier cosa ¿no? unos altavoces muy muy malos van a generar unos sonidos que no están en la cabeza del ingeniero cuando está mezclando, no los ha podido escuchar nunca ¿no? por eso es verdad que muchos ingenieros o sea, muchos cuando, cuando hacemos algo Terminas escuchándolo en un móvil para ver qué tal la mezcla que has hecho, si puede sonar bien en, en casi cualquier sitio, no va a salir fenomenal, pero dices, bueno, por lo menos que no que no sea una mierda lo que está saliendo, ¿no? Pero eso es el problema, que actualmente el sonido no se ha dado tanta importancia. Hay gente que se ha gastado muchísimo dinero en masterizar sus discos, en hacer que, que, que, que suene todo correctamente que las frecuencias no se peguen entre ellas, que cuando sea una guitarra, un bajo y un bombo, que tengan espacio y puedas distinguirlos, que no suena un, una cosa rara ahí, y de repente eso lo metes en un altavoz de un teléfono chino, le das al play y lo escuchas así. Entonces dices, pff, o sea... Dinero tirado a la basura Directamente Ese tío no está escuchando nada De lo que yo he hecho ¿no? Pero bueno Hay que vivir con ello Pero ese es un problema Es un problema de educación Y entonces ¿Qué pasa? Que todo el mundo empieza A asociar que el sonido grave El Es un buen sonido Vivimos en una temporada Donde todo tiene que ser No Tiene graves Mola Mola En realidad no estás escuchando Nada de los agudos No estás escuchando Pero, Nada de lo que pasa Por ahí arriba Los armónicos Que te estás perdiendo Solo escuchas un entonces acabas... primero acabas con un dolor de cabeza. ¿ves? Estos auriculares que tengo ahora mismo, que los graves dan ganas de... O sea, los uso nada más que para videoconferencias, porque para oír música están muy, muy, muy artificiales el, el, el tema de los graves. Claro. claro. Entonces es, es, es eh, cuando decimos eso de colorear el sonido, todos colorean. Es imposible sacar un sonido, valen una pasta inimaginable. Los, las cosas que intentan ser lineales y, y si tienes que tocar ecualizaciones y tal. Pero todo colorea. Por ejemplo, JBL es muy conocido por colorear mucho los bajos. Eh, school ¿no? y todas estas cosas que están saliendo últimamente, que, eh, que tiene mi hijo, pues le meten, colorean mucho en graves, responden muy fuerte sí. a los graves y responden muy lento, muy poquito, con mucha menos potencia a los agudos. Entonces tienes una mezcla que no está compensada. Pero bueno, es lo que empieza a gustar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo estos estos son más o menos porque esto esto está muy bien porque más o menos son lineales. Yo lo que estoy escuchando aquí más o menos lo que sale colorearan un poquito en medios, tal, pero vale. El problema es cuando empiezas a hacer cosas muy raras. Y en los altavoces malos hacen cosas muy raras y ahí es cuando te pones el visor. Te pones las cues y dices, qué mal sonido tiene. Claro, cualquiera diría, no, pero suena No, ya, pero que suene es que suene Que suene bien es otra cosa Y de repente le pones un sonido bueno, que es lo que decía Julio al principio Y le hacen así los ojos ¡Ah! O sea, es, tú te vas a un concierto de música clásica Y flipas de cómo suenan las cosas Porque estás allí Y, y, y, y, y, y cuando vuelves a casa Le das el play a tu teléfono Y dices, va pa a morir ¿no? ¿No? Claro. Venga Entonces que cualquier grabación de una orquesta Ya está Alterándola también. Claro. Ahí. Pero bueno, también hay micrófonos que valen muchísimo dinero. Los micrófonos que usamos nosotros valen una pasta que, como se te me caiga uno, de patitas en la calle tres veces. O sea, porque claro, valen en una pasta y eso, bueno, pues hay, también hay que saber colocarlos. O sea, es todo un arte, es una profesión al final y ya me gustaría a mí saber lo que sabían algunos ingenieros que te lo cuadran, ¿sabes? Pero bueno, estábamos hablando del sonido. El sonido, esto lo que os he puesto es el porqué y ahora viene lo primero. De por qué eh, Logitech Espera, voy a quitarlo Al final me lo cargo eh, oh. De por qué Logitech Nos ha dado esto En vez de el sonido Que tienen las Cues normales O las Picos normales ¿Vale? Porque ¿De dónde viene el sonido? En este caso El sonido Todo ese sonido sale por ¿Se ve algo? Se ve más o menos, ¿no? Esto eh, que está ve. aquí. Bueno, se ha visto una abertura. Ahora se enborraña. Eh, ¿no? ¿no? Sí. Eh, ¡Eh! ¡Venga! Da igual. Se enfoca. Ah, Lo tengo bueno, por ahí. aquí. Así. Sí, es que no puedo sacarlas. Bueno, dale. No, no o sé sea, qué. Se el sonido, que sale ah, por. Al revés. Eso, ahí, ahí se ha visto, ahí se ha visto, ahí se ha visto. Bien. Ah, ahí se ve un poquito. Aquí. Sí, si oye un, un ruido de ventilador de fondo En mi caso, ¿sabéis qué es? Este micrófono está, hablando de sonido Está capturando la, la secadora Es que me he duchado Y he metido la... He metido la esta. Entonces suena si, si, si pudiera bajar el sonido O mover el micrófono a otro lado Se oiría menos Pero bueno eh, La direccionalidad del sonido Por eso llegan estos ¿Vale? Cuando, estos, estos altavoces no existían hace 10 años, ni los de eh, Valfindex. O sea, esta es la misma tecnología que utiliza Valfindex. Estos valen 100 euros, creo, 100 dólares, más o menos. Están hechos por Logitech. Y lo que vienen a decir es, hemos metido un amplificador dentro y hemos cambiado los altavoces que tienen estos, o sea, que tienen los normales, por unos que son MBR ahora diréis ¿qué narices estamos hablando de MBR voy a intentar explicarlo así de una manera un tanto un tanto bestia a ver ¿cómo, cómo os lo cuento para no meternos en jardines que ya sabéis que no nos gusta cuando un altavoz vibra de una manera saca una frecuencia determinada ¿qué le ocurre cuando intentamos con ese mismo altavoz generar todas las posibles frecuencias ese mismo altavoz tiene que generar los graves pero también te, tiene que generar los agudos en este caso los graves que es lo verde tienen una respuesta que dices bueno es aceptable nos vamos a los agudos y cuando empiezan a hacer cosas con los agudos empiezan a pasar cosas muy extrañas en esa onda ¿no? quiere decir que los altavoces que tenéis en casa en, los, en el general lo que tienes que hacer es elegir los altavoces que son buenos para los bajos, luego pasas un filtro y que diga todas las frecuencias que este altavoz no sea capaz de sacar bien, mándalas a otro altavoz. Y por eso se llaman las tres vías, las dos vías. Tienes un cajón donde hay varios altavoces. Cada altavoz está hecho para sacar unas frecuencias determinadas. Eso que en alta definición queda muy guay, un pedazo de altavoz enorme, con un Twitter que se llama que es el chiquitito para eso que está ahí a la derecha, eso rojo de ahí lo haría estupendo, luego uno para los medios y otro solo para los graves y de repente tienes tres frecuencias diciendo qué bien cada altavoz lo que tiene que hacer, pero eso no lo... Me hace mucha gracia que muchos le ponen eh, algunos falsos al altavoz simplemente por estética para sí. que parezcan mejores <risa> no, no te acuerdas no hay... nada, son un adorno Son <risa> una mierda, ¿no? <risa> Entonces el no es operativo meterle a un visor tres altavoces, ¿vale? No es operativo, porque imagínate, cada claro, no vas a ir ahí como, como, como los negros de Nueva York en los 80, ahí con el oro aquí, ¿sabes? Con esos altavoces. Entonces, hace 10 años a alguien se le ocurre una manera de hacer esos altavoces planos, que son estas cosas de aquí, una membrana plana, eh, sin entrar aquí en mucha matemática y tal, la manera en la que esa membrana se mueve, va a ser capaz de generar una, una calidad de frecuencias mucho más fidedigna, va a intentar los graves hacerlos bien, va a intentar hacer los agudos bien, va a hacer todo bien y además, muy localizado, que no se disperse, que no se disperse, porque si se dispersa, la gente que está alrededor te va a llamar la atención. Va a decir, oye, qué bien suenan esos altavoces, pero es que estoy intentando cenar, o es que estoy <risa> intentando hacer mi vida, chaval. Sino... Ahora se ha puesto de moda que van toda la chavalada con los altavoces por la calle. Qué madre de Dios. Y van los. Claro, esto viene de los coches antiguos. El... No hay nada más molesto. Bueno. Pero eso, eso es dispersar. ¿no? De lo que se trata o de lo que se trataría es de encontrar una tecnología que intente llevar el sonido lo más, lo más direccional posible, solo al sitio donde tú quieres que vaya. ¿no? Eso es muy complicado. Eso es otra diapositiva que he puesto aquí. Es muy complicado, porque según vas bajando la frecuencia, según se va haciendo más grave, más difícil es, porque las frecuencias graves lo llenan todo. Son frecuencias que tienen metros. De, de, de, de. Entonces, estás hablando de un, un sonido muy, muy de, pequeñito, con un grillito. Tiene mucha energía, pero se disipa enseguida. O sea, es muy localizado. Los graves necesitan una burrada de potencia porque son tan graves que llegan a todos lados. El subwoofer, si tenéis un 5.1, da igual dónde lo pongáis en la habitación porque va a llenarlo todo. Sin embargo, los otros no. Los otros sí que tenéis que ponerlos en algún sitio especial donde os diga este. El subwoofer lo tira ahí debajo del armario y que sea lo que sea. ¿No? Bien, entonces, según el sonido, va cambiando de frecuencia. Por debajo de los 300 hercios la onda ya ocupa un metro. Claro o casi un metro. Sí, sí, pues imaginaros ¿Donde? imaginaros el, el pedazo de, de pelotazo que, que tiene eso Eso, ¿sabéis cómo hablan con los con los, los very low frequencies, las VLF? Eso, así hablan con los submarinos. Tienes que poner una antena para generar ondas que están a lo mejor a 700, 800 y 1000 kilómetros de distancia de donde quieres hablar, para que genere esa onda y esa onda le metes ese churriazo cruza todo el planeta se mete dentro del agua y llega hasta el submarino. Buscarlo si os gusta el tema. VLF. Es muy interesante hablar de, de esas cosas. O la resonancia de Suma, que está por ahí arriba. Que es una resonancia a la que vibra toda la Tierra. Vibra a esa resonancia. Y este Tesla ya dijo en su momento que quería hacer una antena. Witchcliff, le llamó. Quería hacer una antena para mandar electricidad y utilizar esa caja de resonancia de la Tierra. O sea, que estuvimos a punto de morir achicharrados todos. Y el hombre... Oh, oh, no lo sé. Bueno, entonces, todo eso que se mueve... Son omnidireccionales, como está diciendo Cowboy, todo eso sale y, y, y te llena. ¿De qué manera podemos construir un altavoz tan pequeñito como este, que intente reproducir la mayoría de las frecuencias bien y que además sea lo más direccional posible, que no se escape el sonido de aquí? Pues ahí es donde nace todo el estudio que hizo Valve. Sobre el MBR Que existe desde hace un montón de tiempo No son los únicos que lo hacen Pero de ahí nacen estas copas Vamos a intentar que sean lo más fieles posible Que sean mejor de lo que tenemos Y además que el sonido nos vaya directamente A donde está el oído A, la, a donde está el tímpano A toda la parte del, del oído interno Y que nadie que esté al lado se moleste mm. Vamos bien, ¿no? Y, y de paso sí. Que sea cómodo porque lo tienes retirado de la oreja claro aquí entramos en una, en una movida ¿no? aquí entramos en la movida de si es mejor que sea abierto o es mejor que sea cerrado es mejor, y ahora viene lo siguiente es mejor que solo radie hacia un lado o pueden radiar hacia otro también, yo tengo unos altavoces los 650 de, de Sennheiser, por ejemplo radian también hacia afuera eso ya va a ser una decisión eh, que tome el fabricante de cuánto queréis hay una cosa que se llama el espacio que crea ¿no? Cuanto más, más aislados estés tú, más fácil es crear ese espacio. El problema está en cuando el sonido también sale para afuera. Que se puede mejorar los bajos, porque cuando estás aquí cerrado, los bajos pueden retumbar mucho, porque hace caja de resonancia, y para eso los abres. Entonces, estos altavoces que estáis viendo en pantalla, pues serían seguramente, tendrían unos bajos más comedidos. No están cerrados, están cerrados, ¿no? Crea un, un, un ambiente... bueno esto, esto hay mucho que hablar y además aquí en sonido cada uno tiene su, su movida y podemos llegar a las manos hablando de ello pero vamos al tema ya que nos corresponde cómo suenan, cómo suenan ahora que ya sabemos por qué nace esto y sabemos por qué valen 100 euros contra los 5, yo que sé 20 euros que te puede costar unos cualquiera o unos de estos que encontréis por ahí ¿no? porque estos tienen el MBR con todo lo que ya hemos explicado dentro, para intentar que suenen mejor yo he estado, me he tirado la tarde eh, eh, midiendo un poquito, le he llegado el trabajo, no ha dado mucho tiempo, así que no, está, no he podido hacer una cosa que me hubiera gustado. Pero bueno, que sepáis que estas mediciones, estas son las mediciones que he hecho de Quest 2, el, izquierdo, el oído izquierdo y el oído derecho. ¿Vale? Esta es la respuesta en frecuencia que tienen las Quest 2. Y diréis, esto debería ser plano. Eh, MBR es una palabra, es una palabra inglesa. Que nunca me acuerdo exactamente. Resonancia, modular, resonance. Eh... Es que no me acuerdo nunca. Eh, balance, balance, mode, radiator. Balance, ah, mode, radiator. Se llama. Buscarlo, buscarlo en internet. Balance, mode, eh, radiator. Y sí, está por ahí. Valve tiene un artículo en la página donde te, te explica. Sí, las fotos las he sacado de ahí, el balance model. Pero bueno, Cambridge también, que es una, una marca inglesa de sonido de toda la vida, tal. Bueno, en cualquier caso, estamos poniendo esto. Esto es la barra, eh, la respuesta que tienen las Quest 2, los altavoces que salen de esas dos rayitas pequeñitas que tienen, lo que le está saliendo de sonido en las frecuencias más graves que están a la izquierda y las más agudas que están a la derecha. ¿Cómo conseguimos que eso sea, intentar que sea no plano, porque nuestro oído, aquí ya entramos en una cosa que no voy a explicar porque esto no es la universidad, de, de las diferentes sensibilidades que tiene el oído humano a las presiones. Nosotros no somos una máquina, no, no, no escuchamos... ras no Hay unas tablas SPL, que se llaman, de presiones sonoras, que nos dicen... Pero bueno, esto más o menos, para que os hagáis una idea, quiere decir que las 2 pecan de bajos, tú te las pones y los bajos casi no los escuchas, que los agudos hacen cosas raras, que los medios están comedidos, o sea, del 300 tal, más o menos, más o menos el, el, el ser humano de 2.000 a 5.000 es lo que más escucha. ¿Vale? Luego un poco de 1.000 a 2.000, por ahí está la ininteligibilidad de la palabra, pues bajas un poquito a los 700, a los 300, que se te entienda cuando hablas. Si, si, si quitaras esas frecuencias, pues eso medio raro. no. Entonces, eso hace bastantes cosas. ¿no? De hecho, antes usábamos esos trucos para. Quitar la voz de, de un sonido y, y dejar, por ejemplo, algunas la, guitarras o, o la batería o lo que sea tienen ciertas frecuencias y las voces otras. Entonces puedes anular esas frecuencias que son de la voz y se escucha menos la voz y más otras cosas. Aunque claro. altera todo el sonido, pero eran, eran trucos que se que usábamos. Ahora, ahora se usa Deep Learning para eso. pero antes... ahora Sí, el técnico ahora es una máquina que tú le dices que suene bien y te lo hace. Bueno. Ahora puedes Esto... separar por pistas con Deep Learning <risa> Esto es cómo suenan cómo suenan las Quest 2 Quedaros con esta imagen Luego las comparamos, quedaros con esta imagen ¿Dónde suena menos las Quest 2? ¿Dónde necesitaría ecu meter ecualización para mejorar los graves? Pero si le metes ecualización a lo mejor estás reventando las otras frecuencias porque ya no puede más O sea, la, la, El cajón que tiene eh, las Quest ya no dan más de sí Este es el mejor okay. sonido que podría sacar ¿no? Bajar las frecuencias en las que mejor suena para que se equiparen a las graves y claro, y pero tal. entonces es un trabajo fino, filipino ¿eh? filo, filipino, el tocar porque tocas una cosa y empiezan a sonar otras mal es como un puzzle, esto es muy puzzle es verdad, subes de un sitio como los de Red Matter 2, esas cosas subes de un sitio y de repente sube otra y tienes que bajar y de repente sube otra y te tiras así todo el rato diciendo, Joder, no consigo porque el altavoz es malo, no consigo hacerlo como quiero, bien, ¿cómo suena cuando las cambiamos las cuerdos por los Logitech Chorus. De repente hace pop, tenemos bajos. De pronto, tú te pones los, los estos y de repente hacen boom y escuchas los bajos. Todo lo que antes no escuchabas, ahora dices, anda, pues mola. ¿Qué pasa? Que hay una zona intermedia, hay una zona que, que mirar. Eh, bueno hay una zona más o La menos el, el, el treble el treble, el lower treble que llaman que está ahí entre los medios un poco altos ¿no? que baja y ahí hay unas bajadas ¿no? esas son frecuencias que necesitarían una ecualización por parte del de que hace el videojuego ¿no? eh, para mejorarlo, para intentar subirlo de alguna manera ¿vale? pero daño no hace si veis tiene menos ahora vamos a compararlas la verdad es que no. Si seguís, los, los rojos morados son las chorus. El Quest 2 son el amarillo, no, el verde y el rosita ese. La verdad es que. Hombre, ¿pero ¿por qué tenemos.? ¿Por qué tenemos. A ver, ocultar al usuario de este canal. Muchas gracias, Bot, por pasarte a aprender sonido. A ver si, luego, luego, te lo preguntamos, luego te lo preguntamos. Vale. Esta, esto que estamos escuchando, ¿cómo suenan Logitech Chorus contra las Quest 2 de fábrica? Suenan bastante más decentes el Chorus, como estáis viendo. Tiene sus cosas, porque claro, son 100 euros de esto. Esto si quisiésemos que sea... La leche a lo mejor te vale 3.000 euros el altavoz. Entonces, la respuesta está bastante mejor, bastante más equilibrada que la puede tener las Quest 2. ¿no? Así que ya, solo desde, por eso... ¿Desde sí. qué distancia mides las Quest porque el sonido sale como separado de, del oído, como... A, a... El oído es de donde lo pone, o sea, yo... Ese, es con el cacharro ese, ¿no? Que cae claro. donde... Ah, vale. Son orejas. Son orejas, <risa> claro, son orejas. Entonces esto es donde cae, tú le pones y donde cae. pues. Eh, y aparte que son orejas carta de, de, que son de plastiquillo. Porque no es lo mismo el sonido que rebota, que el sonido que sea de tal... Le puedes cambiar también el, el, el tipo de oreja... Bueno, esto es, es un juguetillo porque los buenos, buenos valen una pasta y yo no me voy a dejar el dinero, pero para hacer estas pruebas que estamos haciendo nos viene bien. ¿vale? Luego, mm. los fabricantes utilizan otros que, que molan. Por pues pues eso ya me gustaría a mí tener el de 40.000 euros, no, ese que tienen por ahí. Bueno, el, Entonces, esas curvas es lo que va a diferenciar un sonido bueno, equilibrado, de uno muy coloreado, con deficiencias en los bajos, con deficiencias en los agudos, muy estridente, ¿no? que es el problema de las qs cuando tienes pocos bajos yo creo que tenía por aquí una, una, una movida. A ver si la pongo. Más o menos. Sí. Más o menos. Más o menos más menos que más. Eh, si tienes pocos bajos, a la izquierda, lo rojo, pues no mola mucho, porque suena a lata. Si suena mucho, los, los trebles, estamos en lo mismo. Si de repente suenan los rangos medios, mucho, suena buena sal, y empiezas a escuchar así cosas, y parece el pato Donald, sin venirnos tan arriba. ¿Eh? ¿Corus vale para Pico 4? Sí eso es vale, ocultar alguien alguien nos tiene manía <ríe> silenciar demoramente el usuario no, no sé por qué han deducido que, es, que somos potenciales eso, sí, de... sí, debe ser este es un canal que les va a la marcha sí. pues ya podrían, pues que saquen un bono que nos den un descuento bueno, estáis escuchando nunca mejor dicho, cómo se divide el sonido y cómo al final intentamos que el sonido sea lo más lineal posible dentro de un orden. Y entonces con Pico también funciona. Pico tiene un sonido un poco mejor. ¿eh? Tiene mejor grave. Tengo que hacerle la prueba a Pico. Tiene mejor grave que, que lo que tiene Quest 2. Vamos a poner el, la comparativa otra vez sin esa cosa rara. Ahí porque tenía varios altavoces, ¿no? O sea, unos para los graves o No, tiene una trampa de graves O sea, tiene un altavoz ah, una a la... graves. Tiene una cosa alargada Y cuando vibra, tú puedes hacer que el sonido empiece a rebotar Dentro de una caja, como los subwoofers Los subwoofers tienen un agujero de detrás, enorme Sí, es cierto Claro, entonces el, el sonido empieza a resonar Y empieza a dar vueltas por la caja A dar vueltas, pu, pu, pu, pu, pu, pu, y de repente sale por el agujero ese ¡Bumbo! ¿No? Pues eso mm. es lo que tiene pico, que no tiene quest. Puedes, puedes simular eso, por ejemplo, en, en Quest, poniendo la mano y haciendo una un, como un, un hueco para que el sonido eso rebote es. y eso que, es. que se escuchen más los graves. Claro, mm. si tú pones las orejas así, bueno, te metes dentro de una caja, pues sonará más grave, pero solo También. seguramente <risa> termina en el hospital. El, eh, esto es a grosso modo lo que le ocurre a los altavoces, más o menos, que hemos empezado, llevamos. Casi una hora, vamos a ir terminando. Eh, y cuando lo metes en el sonido, o sea, cuando le cambias los altavoces, es muy evidente. ¿Recomendamos la compra de Logitech? No lo sé. ¿De Logitech? No lo sé. Ya sabéis que aquí no somos de venderos marcas. ¿Recomendaría la compra de unos altavoces extra? Sí, sí. Logitech están muy bien y a mí me, a mí me están gustando ¿eh? No sé porque no hemos probado tantos Yo no he probado tantos como para decir Logitech son la leche, sí que os hemos puesto que mejoran Sustancialmente el sonido de las Quest A niveles de frecuencia Y a nivel luego ya personal ¿vale? Porque la frecuencia eh, La escuchas Así que, ¿El, ¿El Index tienes el, la prueba esta? Sí. No, no, porque cuando me las pasaste en Julio no, le, no tenía todavía La cacharra esta y no se las pude poner mm. Pues el próximo día que vaya por allí a Madrid bueno, me, me llevo cacharro el... y hacemos el index, sí. Tiene que haber una, tiene que haber alguien que le haya hecho esto. No somos, somos los frikis, pero seguramente no estemos solos en el universo. Alguien lo ha tenido. Y si no, pues lo haremos, claro. Pero sí, sí, eh, Index tiene que sonar mejor que esto. Ya os digo que tiene que sonar porque yo me las he puesto, os digo que bien suena. No le he podido hacer esto, pero suena muy bien. Y encima están basados en la misma, misma, misma tecnología. Entonces, ¿100 euros mejorar el sonido yo creo que son 100 euros que debería haber traído ya Quest de por sí O sea, creo que es una vergüenza que lleven el sonido estos, tanto Pico como, como esto, del sonido que tienen creo que deberían haber llevado algo parecido a esto o sea, a lo mejor no de 100 euros y sí de 50 porque esto al final, el bomb de esto o sea, será más, mucho más barato y haberlo incluido en el, en el Bill of Materials del, del cacharro por pero menos, ya sabes para el Quest Pro que cuesta un dineral eh, ya ves tú Me mm. ahí 100, 100 eurillos más en los 1800 que ya cuesta. Claro. claro. ¿Se podrán adaptarlas sin desacués? Eh, pues no lo sé, porque no es solo el altavoz. Si es que el problema no es solo el altavoz. Cada altavoz debería ir asociado a su amplificador. Y aquí es cuando vienen los problemas. Esto es un poco como las lentes y el shader que corrige las aberraciones. Cada lente no, tiene su shader para corregir aberraciones. Si tú le cambias la lente y no cambias el 6D de las aberraciones, estarás corrigiendo aberraciones que la lente esa no hace. Y viceversa. El sonido es igual. Los altavoces, los buenos altavoces, van incorporados, son activos. Cuando se dice que son activos es porque el amplificador y el lag y todo, ahí está, o sea, sobre todo el amplificador, está dentro con su altavoz, han corregido cosas del altavoz con el amplificador. Y te lo venden todo en uno. Y ese es el problema. Que si yo le quito el amplificador a esto, o a las Reverb, y se lo meto a esto O a otros altavoces, estaré corrigiendo Frecuencias de estas que estáis viendo en pantalla Que no hay que corregir Porque el amplificador está hecho para otro perfil Entonces, esto para las Quest Funciona muy bien, pero ojo Y aquí viene el problema de estas cosas Y es que como esto, todo esto Está hecho ahí como un molde Con esta mierda que yo ya no lo uso Pues sí funciona Pero como le quites esto Ahora me cargo la gafa, seguro. Como le quites esto. Espérate. Con el bobo strap ese o... con, el, con el. El bobo no. Bo tengo bo uno que es, este, que, es, este, que es. Que es. Bobo. Que. Lo, al final me las cargo. Que tengo tengo otro que mola más. Bobo era un personaje. Bobo? No, bobo, bobo son unas que molan. Ay, y con, U, con V, Bobo con V. Estas son, estupenda marca que se llama... ¿No lo no. ves? <risa> caca. Ah, caca, sí también. Caca. caca esto y es bobo. Sí. <risa> Tengo las... Caca <risa> Cobo VR. Bueno, pues estas Caca Cobo VR no son compatibles con esto. Mm. No cabe. Uh -huh. No cabe, ni de broma. Pero no, con unas buenas bridas, sí. Claro, ese es el problema. Que ya empezamos mundo brida, ¿sabes? Mundo brida. Es todo con bridas. Eh, Robianos es compatible con cuerdos. Si tienes el strap oficial y el strap de cuerdecilla, pero si tienes cualquier otra cosa extraña, no te vale. Y eh, pico, tampoco te vale. De manera, te, te vale el USB. Y esto es lo, lo que tiene. ¿Ves que tiene un USB acodado? Este USB acodado, que es de plastiquillo, para que no cruja. Esto lo metes y luego abajo tiene el USB para hacer el pass de USB. Pero ese es el problema. Que esto, pues para otros visores no lo sé. Para pico sí, curiosamente es la misma. Tú le metes y, y, y cuadra perfectamente esto con, con las pico. Que os estoy diciendo, y bueno, tengo las PY, pero bueno, da igual. Espera, bueno, espera, voy a coger. Voy. Yo las las eh, Rever G2 también tienen el mismo tipo de auriculares, pero se escucha bastante peor que el, el Index. Bueno, es que claro, no me estaba escuchando. Perdón, estaba por ahí en el hiperespacio. Voy. Claro. Eh, la buena esto aquí aquí esto no cabe no hay manera humana de meterlo no cabe o sea esto ¿Veis? no lo que pasa es que queda más o menos apañadete en primer lugar porque estoy metiendo la izquierda en la derecha aquí Queda más o menos apañadete y esto quedaría así. ¿Vale? Tú metes el USB ahí, se ve, ¿no? Más o menos. Y sí, está como en la misma posición. Está que... en la misma posición y esto quedaría así, pero hay que meterle una brida. Y aquí se ve. ¿Mm. O sea, está en la el... parte de arriba USB... sí que queda bien, pero la de abajo no. Le estoy metiendo uno... Tiene la suerte de que está en la misma posición con respecto al casco que en, que en Quest. Por eso, por eso lo vas a poder enganchar si, us si usas vida, claro. Efectivamente. Entonces esto que queda tan bonito en la foto, eh, luego no queda tan bonito. <risa> vale. Pero no Pero nos, sí. nos importa porque cuando tienes puesto en la cabeza no lo ves. Sí. En pico, ah. ¿por qué digo que sí? Porque en pico las uso yo. Lo que hago es meterlo de arriba, meter el USB... Se queda enganchado y si quieres tener un poquito más de seguridad de Que no se te va a salir volando Le metes una brida o le metes una goma Y entonces sí, cuando digo que sí Es porque no tienes que hacer ningún apaño de USBs sí. Claro, sí, no está hecho Es proceso para eso, es proceso Pero sí que está hecho Para que el 90% cabe Con lo cual se queda Y el USB cuadra exactamente Imagínate que el USB lo hubieran puesto en el otro lado Pues ya no claro. vale Entonces por eso digo que sí, no es perfecto pero, pero sí que vale. Y no, no tiene Wi-Fi, Francisco. No tiene, no tiene Wi-Fi. Esto solo va por el USB. Porque... Y, y, y, y claro, eso anula que puedas cargar. ¿No? O si, sí, te permite cargar el casco con... Sí, sí, permite cargar. El... Tiene pass-through. Ah, genial. Lo que Mira, no he probado... Lo que, lo que no he probado... Es a, a ver si... Que me pasa con, con el cargador este de caca. Que le metes el USB y no te lo reconoce. Tienes que quitar el USB... Original y para meterle datos. para datos No sé si esto hace bueno, mmm, Probablemente sí porque No es solo para cargar como, como lo que te pasa en el otro Que es una batería externa Que lo, lo que le estás con, conectando Esto es una tarjeta de sonido y Supuestamente su USB, son datos Debería, quizá, funcione Pues sí, tendría que mirar Es pero... interesante ver pero no, mira, lo voy a poner así en pantalla grande y ya con esto voy a ser el último. Eh, no te había entendido, eh, Francisco, perdona. Sí, sí. Luego, no, puedes jugar. Eso es lo que yo con mis baterías no puedo jugar. Juego con Virtual Desktop. Eh, que estoy proba, haciendo pruebas con, con el router y Virtual Desktop. Estoy midiendo los anchos de banda según subes cosas. Algún, ya os lo contaré, que es interesante. Bueno, eh, ¿qué os decía? Ah, sí, la pantalla, la buena. Esta es la buena, ¿veis? Esta parte de aquí es la que no cabe Esta parte de aquí sí, con lo cual se queda enganchado En pico ahí Se queda enganchado ahí, pero esta parte no ¿Podrías cortarla esta? Pues sí, podrías cortarla, pero Hombre Te ha gastado 100 euros A mí eso de... Claro que vosotros sois un buen de, becker, de, de abrelata, una buena ahí. Efectivamente Un buen becker, una buena tal, y le pones Y eso... A ver Se puede cargar, pero no jugar por USB Link Lo dijeron ellos, genial, pues eso yo no lo sabía pues ya está. Pues vaya. Pues una, claro. mierda. pues una mierda. Claro, con razón antes estaba diciendo, esto no va. <ríe> y creía que era el cable. Bueno, en cualquier... O sea, sea como sea, eh, esto funciona muy bien. Funciona mucho mejor que... a ponerlo aquí en, en, en el overlay y ponemos aquí el Logitech y ponemos aquí el Logitech este funciona mucho mejor, mucho, mucho, infinitamente mejor que el sonido de las Quest normales, que el sonido de las Pico normales vais a ganar muchísimo en sonido y muchísimo en presencia así que genial, si tenéis los 100 eurillos que cuesta, esto es como todo, aquí la calidad se paga, que los hay mejores que estos, ni idea, es verdad que todo lo que he probado comparar son... con así a ojo de buen cubero con el, el sonido de Reverge 2 que es también del mismo sistema? A mí me gusta más este es mejor que el de rbg A mí me gusta más este. El de rbg que 2 por eso, lo tenía por aquí tirado, para hacer la prueba de altavoz. Y sí. tiene, tiene como más cuerpo. Cuando decimos más cuerpo, es que los graves y los medios conviven mejor. Sí. Hay más textura. ¿no? Entonces los otros me parecían un poquito más baratillos. Es verdad que ha salido dos años después. De las G2 o así, en dos años. Sí. Vale, entonces eh, supongo que como dice Paco, que Logitech sacará parecidos a Pico 4, efectivamente. Hombre, está aquí otra vez el chat. Joder, qué pesado. Esto es porque quiere que nos vayamos. Bueno, a ver, ¿y esto dónde se quita? Ya no sé dónde se quita. Necesitamos a alguien aquí que nos eche hecho. Ah, esto aquí. No. Bueno, da igual. Deja, da lo mismo. Si no, vamos a despedir ya que poco más. No sé si tenéis algunas dudas respecto a, a los altavoces, tenéis algunas dudas respecto a qué se puede utilizar o que no. Yo creo que hemos hablado de casi todo. Si os veis el vídeo entero y estáis viendo esto a cachos para ver si merece la pena, hombre, vieros un poco al principio porque explicamos el cómo hemos llegado a entender que estos son buenos y que funcionan mejor que, que otros. Y poco más, ¿no? Está guay porque no solamente... Os, hemo, os, ha, os, os ha dicho Oscar que son buenos o son malos, sino que además te dicen por qué eso, eso, es, dice nadie normalmente. eso es para lo que, <risa> que venimos aquí eso es para lo que venimos aquí muchísimas gracias por venir, vamos a ponernos aquí en el general eso es eh, muchas gracias Julio por acompañarnos o tratar de más aquí de, de aprendizaje También varios es. de la realidad virtual y muchas gracias a vosotros, Robianos, también, por aparecer por aquí. El jueves tendréis a Ramón dejándose la vida en algún juego extraño con Gaby, seguro. Y el domingo, pues otra relación de lo que ha ocurrido esta semana, que empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas. Yo sé que las Quest Pro han llegado por ahí, a gente que está por ahí. Eh, se mueve, se mueve. A Zakenberg le van a quemar. Creo que le van a colgar de un puente ya. ya, ya tal como la semana. Así que cositas, cositas se nos vienen para, para hablar, claro que sí. Y poco más. Que muchísimas gracias, que nos vemos de aquí a unos días. ¡Hasta luego! ¡Hasta, hasta luego! luego. <risa>